A continuación, veamos la Recomendación Literaria de la egresada de la Unidad Académica de Letras, Citlalia Aguilar. Hace un año que iniciaron estas cápsulas eh, como Recomendación Literaria en este programa de la UAS y justamente inicié con uno de los libros del de ganador del Premio Nobel de Literatura en 2017, y Ishiguro, eh, Nunca Me Abandones, en esta ocasión, y para cerrar el año, quiero recomendarles otro libro del mismo autor, dado que se ha convertido en uno de mis favoritos. Este libro se llama Clara y el sol, y es el libro que justamente escribió posterior a la entrega del premio Nobel, y es un libro que tiene la dedicatoria especial hacia su madre. Este libro, eh, al igual que nunca me abandones, también es una distopía en la que eh, el... Leitmotiv o el hilo sobre el que se narra la historia es también una especie de robot, eh, una mujer que parece un robot, un autómata. Eh, no se sabe exactamente qué es, pero dadas ciertas descripciones, pues se puede asumir que es algo así. Y eh, tiene la función básica de acompañar a una niña. Eh, en esta distopía, eh, la sociedad en la que se desenvuelve, al parecer muchos de los niños tienen esta especie de... Juguete, ¿no? Pero eh, lo que hace Kazu Ishiguro, al igual que en Nunca me abandones, es justamente también jugar con nuestra mente y ponernos a pensar en si un robot puede llegar a ser eh, más humano incluso que un humano, ¿no? Y de repente, dentro de la trama, sí entramos un poco en ese conflicto, dado que. Esta, este, este juguete robot, o como le queramos decir, eh, ser inanimado, por así decirlo, eh, tiene muchas eh, actitudes que nos hacen pensar que realmente está teniendo sentimientos, ¿no? Aunque siempre en la trama o en, las, en la narración se hace eh, referencia a que pues, ellos no, no sienten, o no huelen, o no tienen estas eh, sensaciones u emociones humanas, ¿no? pero en muchos momentos parece que es el personaje más humano dentro de la historia. Incluso la niña eh, que está a su cargo, de repente pareciera, al contrario, muy inhumana en ciertas actitudes o en ciertas formas de ser. Y Clara, que es el nombre de, esta, de este personaje, pues evidentemente nos lleva de la mano eh, por un mundo que pues no es tan lejano en, que nosotros, en, en el que nos desarrollamos, en el que realmente dependemos mucho de las máquinas y también pareciera que son nuestra única compañía. ¿no? En este caso, Clara, pues también se convierte en una una compañía en medio de esta trama eh, y nos enseña pues la calidad humana, ¿no? Desde su artificialidad, ¿no? Desde su perspectiva, desde planos eh, pues también un, un tanto robotizados, eh, desde una sociedad en la que pues creo que no es tan distante de la que, de la que tenemos, ¿no? Eh, al menos ahora en pleno 2021, ya cerca del 2022. Entonces, bueno... Yo lo que quería también eh, a, a, a apuntar a, a colación con que es el segundo libro que recomiendo de este, de este autor es que, pues, hay una, una tendencia pues, en, en él a hablar de, de estas. Eh, formas de relacionarnos ¿no? de lo difícil que es ser humano ¿no? y de que a veces los humanos somos más autómatas que las mismas máquinas ¿no? eh, esta es una recomendación que, que en lo personal creo que es de, de los libros más bonitos que he leído este, este año y creo que bueno, también viene bien con la temporada navideña yo soy Citlera Aguilar Sánchez y nos vemos luego con otra recomendación literaria